¿Cuál es la cosa? Eh, ¿Qué es lo, lo, lo gracioso de esto? ¿Quiénes somos nosotros? No me deja cambiar, sí que me deja cambiar. ¿Quiénes somos nosotros? ¡Estos somos nosotros! <risa> ¡Hola! <risa> ¡Buenas tardes! Ah, no, que no se me coño! Ahora, así, ah, eso es. No, esto debería haber remontado con desayunamiento, pero aún así. ¡Estos somos nosotros! Plan, hola, yo soy este. ¿Y tú eres? Este. tú eres? Este, efectivamente. Gracias, eh, carbona y Gorgo Villalba. Eh, los de Gaming Room. Los pesados de diciembre, de turno. Ya, o sea, ya os los conocéis. ¿Qué vamos yo, a yo hacer? Soy, no, yo soy la cual no le pagan. Efectivamente. Y yo soy el que hace que no le paguen. Eh... <risa> ah. Entonces, hoy vamos a jugar a un juego... Bueno, en verdad, estamos mirando todo el vas a Samotá, por la cámara está ahí. Eh, vamos claro, a jugar a un juego... Pero, ah, ahí, ahí es donde estoy yo. Claro, sí, es esa es la cosa, pero es que hay que mirar ahí. Entonces, eh, hoy vamos a jugar a Rojo, un juego de terror. Eh, Spanish. Que es, es básicamente ambientado mitad de la casa Bastista. de un pacha y demás, efectivamente. Pero, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eh, jugar después. Quita el faldón. Vale, sí, es Iba a decir que voy a que traiga. Sí, sería buena idea. Eh, vamos a cambiar el normal. Ya está, por desvanecimiento, eso es. Eh, y vamos a jugar a rojo. Entonces, eh, vamos a ir preparando el y tema. Y luego jugaremos a. Dependiendo de la situación, a Eso Cuphead es. o a, o a Dark, Souls. Dark Souls. Dark Souls, Sekiro no lo tengo yo todavía. No, no sé. Eh, es, es juegazo, juegazo. Eso, es un juegazo, es, es, no estamos de acuerdo. Entonces, vamos a ir a. Yo no lo has jugado, hijo de tú. ¿Eh, ¿Sekiro? No sí, sí, sí. Te dejé el mando, pero. pero pues que pruebes. Vale, entonces, eh, vamos a abrirlo. De momento vosotros no estáis viendo nada, pero primero, vale. Eh, Miguel Moreno. Hecho por Miguel Moreno, efectivamente. Problema, y está en Unreal. Este N4 juego es está. Este juego está en Ichio. Este juego está en Ichio. Este eh, volumen, no está hecho con fines comerciales Y eh, algunos elementos pueden estar pensados en de forma en la vida real Pero no está hecho de esa manera Vale, vale entonces ¿Volumen? ¿Sonido? Volumen tiene, sonido tiene La cosa está en ah. eh, Tenemos que cambiar aquí la escena Entonces eh, Vamos a cambiar a aquí Ah, mierda, le he cagado Espera, ¿no? Eh, a ver, no es tan mala idea Pero aún así Joder, qué vuelta le estoy dando A ver, que esto allá, o... Ahí está Vale, cambiamos aquí se está apretando una gotita. vale, ya está. Y le damos aquí, cambiamos, eso es. Y con esto deberíamos tener el juego. Eh, con el X, con el A, X, B. Tenemos las cosas. No sé si funcionará el mando. ¿Sin language Spanish? Lo gracioso. ¡Franco! Entonces, eh, los botones no van. Los botones no van. El teclado, epi... Vale. Ah, espera. Cambiar la configuración actual. Mid, high. Obviamente high. la que no se los controles, o sea, se supone que esto se puede jugar con mando. Se supone. W... Bueno, pues vamos a jugar, vamos a jugar con teclado de rata, entonces voy a quitar el mando, pero vamos a mirar si luego podemos jugar cap Eso explica muchas cosas. Ahora estamos escuchando el juego porque antes no lo estábamos escuchando. By the way, ¿qué música está sonando al fondo? <risa> ¡No! ¡No! Me he hecho un huevo ya. Y además lo has hecho en el lado derecho <risa> Vamos a... Vamos, os voy a poner aquí Caudillo os, os voy a poner aquí chat para poder... Ay, Stimerson, ahí, on, ahí Entonces, vamos a proceder a jugar a esto Aviso, es un juego de terror, no nos hacemos responsables Cabrón ¿Qué? A Spanish Horror Experience ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¿Un juego de ponis? Vamos a darle duro y lo que salga. Voy a subir una gotita de brillo para que veamos. Ahí está. No, tranquilo. Y... Tranquilo, justro. Y se viene. Tu amiga ha desaparecido desde hace días. La única pista que te ha dejado es una nota en su habitación con la dirección. Calle Salamanca, Madrid, bloque 13, 3A. Para que suene así. Y... calle tan imposible. Creo, creo que va, ¿no? Sí, esto, esto va bien. Va fluido y demás. Vale. Entonces. Entonces. ¿Eh, ¿Necesitamos más volumen nosotros? Nos va bien con esto. Tal y como lo has escuchado antes. ¿Es una gota? Sube la gota. Vamos a subir la gota. Seamos ¿no? Que lo sabemos que suenan bien. Que lo sabes que se bien. A ver, ay, ay. Espera, si lo puedo. ¿Estás compartiendo esto lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Estás, estás sí, es que compartido? es la pantalla entera. La cosa está en que el volumen de esto necesito ver esto de lo que. Es esto. Ah, sí, así, así, así, sí. Me estás jodiendo. Me estoy diciendo que el icono de este, de este juego es el caudillo. Sí, sí. Es el puto pachi. Vale, entonces, hemos vuelto, ya está. Uf, uf, uf, bájale el blur, bájale el blur. Eh, no sé si puedo el hacer juego, eso, pero espera. No sé si puedo hacer eso. Vale, si ¿sí ya está puesto. A ver, el blur, ¿por qué? Uf, vale, entiendo. Uf, uf. Eh, escape. Eh, no puedo hacer eso. Va a ser un juego de terror, <risa> pero por los controles. A ver, es un juego, Es un juego de Ichio. O sea... Me, no sé un qué pago. es eso. Ichio es una plataforma, os explico, por si no lo sabéis. Eh, Ichio es una plataforma Calma, que permite... Lento. Da igual, da igual. Espera, espera, no, mueres, no, mueres, no mueres, mueves, no mueves. Te mueves muy lejos. No muevas un momento. Eh, Ichi es una plataforma que permite a la gente subir sus juegos y vosotros podéis pagar o no pagar por el juego, es decir, le donáis o tal, entonces técnicamente el juego es gratis. Si os gusta y le queréis donar al pago, pues le donáis. Técnicamente me quiero, quiero salir a la calle Salamanca. Déjame. Entonces, primero vea 3B. Eh, ¿Cuál es la cosa? Aquí no, es 3A y este es 3B. 3B. Vale. 3B. Eh, no, vamos a ver qué es mi clase. No no, no, no, no. Entonces mi pregunta es, vamos a ver qué, qué son estas cosas. Mantén clic derecho, es mirar en detalle. Vale, es hacer zoom. Car Carbona. ¿Qué? Entonces yo ¿no te has puesto a mirar en detalle... El puto botón de la luz y el puto... Sí, porque a lo mejor les podía yo pegar de alguna manera. Entonces... Claro que sí. ¡Oh! Está guapo. Entiendo que esto es un body block absoluto, efectivamente. Un cubo de, un cubo de la fregona es un body block absoluto. Pero no no podemos te, pasar. No vaya a ser que te resbales. No podemos pasar. Entonces, eh, venga, ya que has dicho 3B, pues vamos a 3B. Tenemos aquí una maceta que está favor, muy bien anegada. Por favor, nevada. por favor. No te quedes mirando la maceta en plan... Vale. Eh... Son, son 20 minutos. Entonces... Sí, sí, da de cabezazos. Que no, que no, que la cosa es... La cosa es que, a ver, para, Imp para, respeto, para, para. Impon respeto. Para, coño. Controles, vamos a recordar. Eh, mostramos controles. Stick izquierdo... Bueno, no, con perdón. Ratón y teclado. B interactuar. Watched, eh, eso es, vale. Clic izquierdo o B interactuar. Clic izquierdo. Clic central o <risa> X, X. linterna, te interna, va a hacer falta. Creo que la linterna es eh, pulsar la ruleta. X. Eh.. Un Axe Fernández dice Gorka Villalba y ha puesto Propolov, que es un emote de VetterTTV, pero yo no lo tengo activo <risa> eh, Y clic derecho, o oh, esto es mirar, y con el escape, escape, de como lo ha dado, pasamos al juego Vale, mm, guay, clic izquierdo, interactuar, le doy a interactuar, le doy a interactuar Vete a la otra puerta, por favor No podemos interactuar, qué guay, vamos a eso. Una entra cámara el piso, entra el piso está, anda. Hostia puta, hermano. Spamea Con el clic izquierdo llamamos al timbre es que para es que, vale. ¿Vale? mí ¿Tú nunca te has pasado que el vecino no responde? Pues le tocas los cojones ¿Qué coño? Entra Vamos a tener jams que exporta dale a la dos la de partes, X, ¿verdad? De la de X eh, No funciona Clic izquierdo, coger la linterna No sé dónde sale, pero bueno Clic central, sí, efectivamente Es una Esta linterna es una mierda No No nos deja ver una mierda Alumbra al alumbrar el caudillo alumbramos a... Al caudillo, por ahí. Aquí. No, aquí. Es, esa es la familia. Me chupan un huevo a la familia. Ese es el Jesucristo. Ahí está. No veo nada. ¿Quién coño es ese? ¿Qué coño es? ¿Sí? ¿Quién es este? Malotos no eh, de Eh, Pues aquí, no sé, pero aquí están sus cenizas. De la abuela. Eh, esto me está dando mucho mal rollo. Hemos entrado por ahí, ¿verdad? Y se nos ha, se nos ha cerrado. Bueno, Carmelo, como muy mal rollo, es entrar en una casa española. Me da mucho mal normal. rollo. ¿A dónde coño vamos? Caramba, que, que por... por aquí, por ejemplo. Es un baño. el baño, un baño. Eh, la última vez que entré en un baño. Eh. Juancar, este es Juancar, este es Juancar, este es Juan Carlos. Es verdad, es Juan Carlos primero de joven. ¿Eso es el que está en Abu Dhabi? Sí, este es el, el rey mérito. Eh, y claro, tiene un ah, A ver, ¿qué esperabas? Eh, lo siento, me he equivocado, no va a a ocurrir. Guay. Eh, venga, ya que es por todas partes, venga. Que no, que estás en un puto no público franquista, no me esperas? Eh, que guay, ¿no? Uy, cartitas. ¿Qué coño está? A ver, a ver ¿Qué tipo de goteres es? Pues de una casa española no, con gotelé. Me gusta la música Eh, digital se comenta a sí mismo, puro terror A ver, ¿Qué? no eh, unas, el que está comentando es Íñigo eh, no puedo leer No puedo leer, no puedo cogerla eh, Espera Vale Estos blasfemos gritan como cerdos Tengo que preparar un lugar más discreto para mis investigaciones Hijos de puta Tú sigue mirando Tengo que mantenerlo No el mires para atrás Estoy recargando. No, no quiero mirarlo No quiero Vale eh... Ah, ¿qué pone? Añorado generalismo Generalismo. Generalísimo. Generalísimo. Generalísimo. Generalísimo Generalísimo Generalísimo Ese es franco, no te equivoques, eh Es que hay más, hay más gente en la producción de este stream que el de lo que parece Y tanto Generalísimo, ojalá estuvieras aquí para verlo Estarías orgulloso Luego le enseñaré Ana, a ver que hemos jugado a esto eh, hay que salir de aquí, ¿verdad? Eh, sí, sí. estás en el baño, a ver qué. Ya, ya, no, pero es que no me apetece salir de aquí Ese es el problema A ver... Esa es una llave, guay... Conclusión, que tengo que entrar hacia allí, ¿verdad? A ver, es un señor en gachaba de... Da, me da un nivel de mal Disfruta las fotos del generalismo. Y dale con las putas llaves. Uh... Entra, coño. Y va que me da miedo, coño. Sí. Vamos, venga, que salga algo detrás de esto. No sale nada. Qué falso. Pues un baño español... Que muy... me da miedo. Con cartón. Que me da miedo. Y si, y si mueves eso, seguramente ya pastillas. El que... El, la... ¿Y, si hay, El ¿y, y si hay una bomba hay una cruz. ¿En qué momento tenemos eh, cinco personas viendo esto? No lo sé. ¡Uy! Más cartitas. Eh, ¿Qué coño pone ahí? A ver. Últimamente me siento diferente. Más fuerte, más sabio, más seguro que nunca <risa> de mi cruzada. Ya no necesito más Esas pastillas past del diablo. ¿Ves, bien, ves eh? las pastillas? Ahí están las pastillas. Y esto es una taza. Y esto es papel. Y dale con los baños. ¿Por qué hay dos baños? ¿Por qué se lo puedo acceder a dos baños? Carmona. ¿Qué? Y aquí hay un bote Literalmente es una casa normal y corriente No, tiene dos baños Y no he podido abrir ninguna puerta más que dos baños Y está paliciado encima, pavo eh, Cecilio Goz, buenas Duro ahí Y la mascarilla eh, No, somos convivientes La mascarilla me chupa un huevo <risa> <risa> eh, tira, tira, anda <risa> La mascarilla, bro, la casting Joder, la puta linter Es que encima me da la impresión de que están cerrando puertas Entonces me da mucho más rollo Guay eh, Vamos, la otra puerta Esta puerta Guay, no puedo abrir nada ¿Qué, Sí, que te ha saldado una ¿Cuál? Pues mira, mira, tira. ¿Esa? Esa ya tampoco nos deja. Pues tira de nuevo para la siguiente. Que tampoco nos deja. Esa, ¿no? Necesitamos una llave, vamos a buscar pues una puta Ahí hay, hay una puerta que nos ha abierto. ¿Quién has intentado? La cocina. Ahí donde tiene la mujer, el señor. Empezamos fuerte. Empezamos. ¡Ole! ¡Ole, los caracoles! Eh, bro, en serio, la mascarilla. la masca Que no, que somos convivientes, estoy dicho. Tú, tú lo mata, ratón, creíble. A ver, ¿qué conmigo? coño pone aquí? Ah, no puedo leer. Eh, eh. Tijeras, cuchillo, cuchillo toallas, cuchillo. lejía, huevos. Buscar algo que limpia manchas de sangre. Guay, que limpia manchas de sangre. Y comprar. Mata. Que cucarachas? Ah, qué guapo, ¿no? Qué gracioso. Me encanta. Adoro. Esa es una casa típica española. ¿eh? Villar para cervezas sin alcohol, ¿dónde las he dejado? No me han dado. Hoy no me han dado. Eh, mira, buenos cigarrillos. Ya está, ya es una casa española. No puedes o apagar sea... la radio que me está con los cojones. Ve. No, no puedo. ¿Cómo ve no? Le he dado. No puedo. Bueno. Aquí hay una puerta. No puedo abrirse este Hijo de puta. Mira. Ah, ah. ¡Ah! Oh, ¡Mira! ¡Qué guapo! Eh, mira de nuevo, mira de nuevo para atrás que he visto un cuchillo. Vaya, eh, llave, ya llave. Ya Ole, ¿cuál de ellas abre? Uy, mira, mira, mira, mira. Body block de cuchillo. Mira, carmona, carmona. ¿Qué? Mira, te estás tuyo. No quiero No, no quiero No hay nada Vale Tenemos una llave ahora ¿Cuál de las puertas abrirá? Ah, ah, ah Pues no, es esta Tu llave no puede abrir esta puerta, gracias Gracias por ya saber que tengo una llave No, tampoco Ahora a tomar... de ¡Eh, Joder, qué puto miedo, pensaba que era una persona eh, A ver, yo veo un señón para atrás eh, y... se, llama, se llama rojo, es gratis y está en itch.io ¿Qué coño es ese ruido? Hermano... Eh <risa> Vale, chavales Rojo, eh, a Spanish or Horror Springs Creo que se llama Putos comunistas mierda Jesús guarda la llave de la esperanza, Carlismo El corazón de Jesús pertenece a Dios Y solo si somos capaces de verlo podremos alcanzar la verdad Putos comunistas Vale Ah, es literalmente eso, guay eh, Guay, muy guay, muy guay todo Muy... Uh, ya ve Unas gafitas Esto será la Biblia De hecho sí Y, eh, una buena camita La verdad Y una bombona de butano A ver, el pavo creo que se ha muerto porque se asfixia Un juego de tres españoles estamos en un apartamento del barrio de Salamanca Jordi wild y Papa Giorgio jugando juegos juntos de terror Sí, sí Vamos a ver si abre esta Nope esta no, y nos quedan dos puertas a abrir, ¿eh? O sea, tampoco. A ver, ¿cómo quieren que tenga miedo si mi abuela tiene fotos de Jesucristo igual que este señor? Mm. Hay sangre eh, en el a suelo. A ver, de momento, ¿eh? Hay sangre en el suelo. Claro, porque te recuerdo que aquí es la puerta que no podemos abrir de ese lado. Entonces, eh. De momento no tenemos más que un jumpscare, ¿eh? Claro, vamos. No. Jesucristo, señor. No hay... ¡Ah! ¡Guapo! Creí que mover el cuadro y no hay nada. A Me ver, encanta. ¡Jesucristo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A ver, animal desecado. Violín, lo qué típico. guay. Eh, no sé qué coño es eso. Esto, es, es, es gracioso porque yo con insomnio sufrí un puto guazo y con esto estoy bastante chilling. Creo que también tiene que ver el hecho de que este hombre está aquí conmigo. A ver, ten en cuenta que, que esto yo ¿Es porno? Creo que es porno. No, de hecho no sé sálvame. Ah, se lo era peor. Jesucristo Brick y violín este va a ser un en agosto. Toma, superalo. <risa> Tenemos nueve views que un juego de terror. Yo no entiendo qué pasa con los juegos eh, de terror en este caso. este es hay, el armario, hay sangre. Mover el armario ¿Puedo, puedo, ¿Puedo mover algo? Tienes que intentar mover el armario tío no Y para este lado No hay nada A ver, es que... ¿Puedo abrir los de... cajones? No No hay nada No hay literalmente nada Demasiado silencio, mira tu espalda ¿Qué ¿Sí en la televisión? A ver, yo ya sé que tú has aprendido de Dark Souls, pero aún así eh, Si no bonito. me jodas que sale de... Mira qué bonito des this... dez ¿sí? Mira qué bonito Sí, salamanga Tal cual, es brutal eh, Por cierto, chavales, nos queda un follow Para los 100 follows en Twitch Cosa que agradeceríamos muchísimo Conseguirlos en un stream jugando a un indie español Como el que se llama. <risa> <risa> Facha <risa> <risa> <risa> También. Eh, Intenta abrir la puerta o esa que no, que no has tocado Es verdad es abre verdad. este lado A ver, ¿Eh? ¿cómo, ¿cómo voy a Tener miedo si veo una foto de Jesucristo y una cruz Me siento, me siento como en mi casa en Ah, joder, ¿Qué es el reloj, ¿Qué cojones Hola Joder, con las pastillas, esto habría tenido una adicción. ¿eh? Pan, jamón. ¿Y dónde está el vino? Ahí está el vino. Más jamón. Cago en la oye, puta madre que me parió con oye, la, lucecita la, la, la, la lucecita de la mierda. Sí, lo de la luz de como. es el puto móvil. <risa> Aquí está. Eh, eh, eh, eh, eh, cuadro? eh, Tampoco hay nada, ¿verdad? Ah, sí, sí que hay. Una llave, qué hay. Estupendo. Más. Joder, mucho esto Parece que el cerebro es la clave del comportamiento anómalo de los enemigos de la patria. <risa> eh, los demás órganos no parecen tener relación con el desvío que sufrieron del camino de Dios. Habrá que aprovecharlos. Que le el cerebro a tu amigo. Hola. En plan... Otra vez... Mira el suelo tuyo. Sí, esto, sí. sí sigue el rato, creo que esto he estaba antes. Sí, sigue el rato, no puedo seguir nada. Viene de aquí y acaba aquí. Y ya está. Y volvemos a la sala de inicio. Y nos queda esta llave que es la última llave. Ya, porque. Más que nada, porque no nos queda más que una puerta. O sea, hemos abierto todas las puertas. Y yo creo que es más terror ambiental este juego por el simple y sencillo hecho de que no hemos tenido más que un puto jumpscare. ¡Bingo! ¡Vaya! ¡Vaya! Para adentro. ¿Qué hicieron tu carpiano? Es precioso. Dale más ¿Hola? Dale más Pensaba que iba a hacer otra cosa, y tú también eh, sabías lo que sí, pisa Eh, sí, mira mira el cuarto antes de que se mueva la cosa A ver Eh, eh, eh, eh lo mítico del apago que intentó restaurar eh. qué mítico, ni qué mítico Pues cada digital ha activado el modo solo y... Modo. Ah, vale, está, está, está, está haciendo pruebas, señor Eh, qué bonito, ¿no? A ver, leer pista. ¡Joder! Eh, con la vela queda bonito. eh. Sí. El Ray Tracing está <risa> eh, Mentes ignorantes como una estantería vacía. Eso es lo que separa a los borregos de mi visión. Mi cruzada para la redención de España. Que te habéis oído de la estantería. Que tenía sangre. Leer la pista. Ah, sí, no. Es la misma. No, no, quiero ver, quiero ver eso. A ver. Eh... Bertin ¿Qué coño es Eh, bodyblock de una caja, sí, guay, guay A ver Deja ver todo lo que aparece en el... A ver, yo diría a que... A ver, si... estás hablando cosas y no sé qué es La radio, tío, la puta radio A ver, ¿esto, ¿esto qué es? Qué pues guapo De las carnes Vale, eh, pregunta el millón ¿Qué coño es eso por tenemos que hacer Sigue ahora? tocando el piano Sigue tocando. Y luego... Vale, son repetidos, son repetidos, no También no tenemos la pista Eh, vete a donde estaba... Aquí no, ahí no Hombre Y eh, A la sala ¿Cuál? Mira... Para allá creo que era... No, esa no, la otra, esa Eso es baño esto es No, baño. esto es habitación No, esto es, no, vale, esto se, es baño. baño Vale, vete a la sala ¿Cuál era la sala? Pues esto, esto no es A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Para allá Tira recto para... Tira recto, luego gira... Sí? La... Gira ahora para la, la izquierda, ¿no? Sí, aquí Al fondo Ha hecho estantería ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! eh eh la policía! Hola gato. No Qué guapo, ¿no? Vaya Gracias. Vale, la estantería. Esa estantería. Ahora sí que nos deja. A ver, es que blanco y botella. Hay un puto de uh, sangre. ¡Uh! Venga, gente. No ah, que... y justo se apaga No sabía que los pies de Salamanca eran tan grandes. Qué oportuno no sabía que... Vale, pues habrá que entrar, ¿no? Hombre, no. Su Pero si madre. no podía andar, si este va con cachaba, hijo de re mil putas. ¿Habrá que entrar ahí? Pues... Yo iría primero... Eso es un cuerpo. Yo iría primero a donde no ha ido. Mira qué guapo. Ah, vaya, está rezando Eh, regla de sangre. Ahí hay un cuerpo. Habrá que entrar a la derecha, ¿no? Sí. Joder, qué poco... miedo machaca. acabo de pasar? ¿De dónde? No, coge una pierna, por lo menos. <risa> coge, coge esto. <risa> un hígado, venga, a ver. Que eso, <risa> eso, eso, se ve cara. Un riñón está a... Me, da, me da más o miedo esta mierda. A 15.000 euros está el riñón, ¿no? Eh, de hecho sí. A ver. Eso es una danza de hierro esto es una ah no no es un saco de carne estos son pesas oye verdad es al menos entrena mira qué bonito mira eso se vende más caro que el Bitcoin. brutal brutal me encanta el hecho de que nos estamos riendo de esto cuando es algo returbio bueno ah ves ves ves que la vida es entera menos el cerebro pero bueno a ver a ver ahí me hace un cadáver creo que hay varios sí de hecho a ver es que quiero, quiero mirar lo que hay alrededor pero es que tengo miedo de que aparezca ah, a, ver, a ver pues no mires alrededor mira ahí está Esto enfrente, hace ruido enfrente ¿Dónde? ¿Tú, ¿Tú dónde coño lo sé? Supone que lo ves Yo veo luz y me asusto Yo no veo nada Vamos a cargar la batería No puedo cargar la batería salvo que se le agote Aquí hay una puerta Vale, nos quieren dar miedo Así que no pienses en... ¿Eh? ¿De dónde? ¿Pero de dónde? Ah, esto Tan solo cuatro notas de la gloriosa... La gloriosa irauta de la gloriosa melodía de la patria son suficientes para desbloquear la verdad. Yo yo me hace Tan solo, ¿Tan solo cuatro notas de la gloriosa melodía de la patria son suficientes para que desbloquear sí, la que verdad? Que ahora ahora ¿Es vas al piano. A, ahora vas al picaro, coño, no joda. Lo vale. no sabía Vale. Hay ah, que volver ahora al piano. Ah, nos puede meter una, puñ una puñada por la espalda. Sí, de hecho sí. O por la, o por, el delante, no sé. Puedo coger la hacha, porfa, porfa. No es tan inteligente el personaje. Joder. Venga, vamos. Hay que ir al piano ahora entonces. Pues sí, pues. No te prisa. Acabo de comer. Puto mal rollo. Vale, el piano estaba... El piano estaba... Joder, eh, qué vuelta estoy dando Cogías... Ah, no, no, no, no Para allá, allá, más, para allá. allá Tirabas para, para el otro lado Para izquierda Allá Y para izquierda de nuevo Para derecha Izquierda cara. No Derecha, A la... derecha Perdón A la izquierda estaba ahí. El himno Somos unos genios somos unos genios no he eso, dicho he dicho que somos unos genios cierra la boca y disfruta el himno disfruta solo el... cuatro notas de la, vale. la, de la... te digo, te lo digo ya 20 minutos no da para, para rescatar a la amiga eh hombre no, no da para rescatar a la amiga bueno, a ver si esto lo hemos el... me gusta me gusta el hecho de que las cuerdas es, tengas... esto, esto es como que miedo Venga. mucho miedo no ¿eh? se viene no se viene Venga. hijo de puta oye hijo de puta oye Creo que, creo que se supone que tenía que terminar así, la verdad. El pavo corre más que yo. Cabrón. ¿Te aparece un señor con un hacha? Ah, no. ¡Huyes! Ah, ¡Cabrón! No, vale. Hay que correr, vale, hay que correr. Joder, hermano. Ca cabrón. ¿Qué eres? ¿Qué se siente al tener más videos que Patrón A ver, que ahora yo estoy desorientadísimo. Enciende la puta luz. Ah, vale. Vuelve a, me... a tocar sobre la puerta y huye. Hermano, me ha, me ha dado un poco de cal, eh. A ver. Podría Pero... haber chillado más, Sí no llevo encima, también ah, A ver, no, claro. Pero no. ¿Qué? Vas a evitar más con el sí. No va, no va a pasar por delante ahora otra vez, ¿no? No No, vale, volvemos a Vale, eh, conclusión, sí, se puede morir en este juego, si la animación de muerte no es nada de otro mundo Vale, hay que huir, lo gracioso ¿A dónde? Eh, afuera, al segundo, tercero B Una Dos, tres Cuye ahora ¿no puedo correr, qué guay Ah sí, qué bien Yo estoy corriendo ¡Ah, qué gracioso! ¡Por la garmona, por la cocina! Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo. Vale. Mira alrededor. No, no miro a mi alrededor. Vale, ahora creo que no me da miedo. ¡Vete para allí, vete para allí! ¡Ah! ¡Dios! Toma. <risa> <risa> vale, eso no me lo esperaba. Vale, eso, vale, eso no me lo esperaba. Speedrun, gente ¿Qué cojones estoy diciendo? Bueno, vamos al tercero B, ¿no? Ah, no, espera, que acá hay un pasillo, es verdad Ah, no, espera, que está desbloqueado Facilito Eh, venga, pon el G. Esto, esto es, esto es Hostia, esto, estoy joder, hermano Eh, Debo puedo decir eh, Esto porque tiene los, fa los fachas, porque si no esto es una mierda de juego eh, a ver, no hay jumpscares. De, de, esto me debía Co dado, Corrección, hay un jumpscares. Es, esto debía darme miedo. Pero, <ríe> hermano, la casa si me mueres así. La última, jo, la última, la última, eso sí que ha jodido. En plan, en el momento en el que ha aparecido ha sido como, joder, vale, un poco de car, boom. Car, car, pero es que car, de, car, de repente hermana, digo. Una casa con gotele, con, con cruces, debe darme miedo. Preguntita graciosa. Eh, en el momento en el que tú dices, vale, a lo mejor podemos entrar al tercero B y escapar de él. Porque he dicho, bueno, pues pasamos al pasillo. Pero a lo mejor podemos entrar a tercero B y escapar de él. Carmona, es un juego gratuito A lo mejor podemos entrar al tercero bellazo, Carmona, ¿vale? te ha te puesto un gracias por jugar en letra Arial Blanco en un fondo negro Vale, ahí tienes razón Cambio no, a la te... cámara, eh, sí, eso es, a eso, eso vamos eh, Eso es Y ahora se nos ve aquí La despedida, eso es, sí, vale, entonces eh, vale Pues muchas gracias, gente, por estar aquí hoy Mira allí, para, para despedir <risa> Pues no, pues ya no De mí no te tienes que despedir Pues sí. Eh, entonces, eh, agradecemos De verdad que, que hayáis estado aquí que, que bueno, que nos hayáis acompañado Básicamente en esta aventura de un pavo con un machete Al que no podíamos matar Y de eh, un pavo también Con... Que, no, un pavo no, bueno, un pavo eh, No sabemos si era un pavo o una pava, tiene el cuerpo despiezado Comida <risa> comida También comida eh, Los faldones iñigo estoy en ello <risa> Así que os agradecemos que hayáis estado con nosotros Y básicamente os anunciamos que dentro de muy poquito Mañana no hay stream, mañana no hay stream Pero eh, os anunciamos que dentro de muy poquito Tenemos Gaming Room, tenemos Sarean, tenemos Enredando Tenemos de todo eh, para no perderos nada, mmm, twitter.com barra digital y de ahí tenéis la dirección y también al mismo te, tiempo, donde también, tenéis un sorteo. donde también tenemos un sorteo, twitter.com eh, Twitter barra gamingroom barra ed, lo tenéis en fijados, eh, podéis ganar una de las dos claves disponibles para Wukong, un juego indie estilo eh, Mario, Bros. Mario Mario 3D, efectivamente, Super Mario 3D, eh, así que nada, os por ahí la info. Dicho esto, creo que nos despedimos por aquí, muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos y hasta la próxima. muy pronto.